Hola, buenas tardes, eh, queridas compañeras y eh, miembros del equipo. Este, hoy día vamos a hablar acerca de las tres formas de, eh, de vender con Avon para que pues, incrementemos las ganancias y nos permanezcamos bien activas, ¿verdad? El día de hoy este, he tomado eh, por bien hablarles eh, un poco de las tres maneras más fáciles para poder vender Vamos a comenzar por la que ustedes este ya conocen, ¿verdad? Eh, la manera tradicional de... Eh de agarrar pedidos de los clientes, verdad, hacer un listado de lo que nos van pidiendo y de esa manera vamos haciendo una lista con los pedidos que nos van haciendo para cuando nos toca hacer ya eh, la orden, ya tengamos este a bien pues a quién vamos, a quién va destinado lo que ustedes están ordenando eh, para facturar y de esa manera pues ustedes ver eh, materializada lo que es la ganancia de esa campaña, verdad, recuerden que las ganancias se miden eh, por campañas, este campaña se llama al calendario de órdenes que nosotras tenemos para ir haciendo nuestros pedidos. Bueno, la manera tradicional, acuérdense, es uh, tener su catálogo, tener su lista de clientes para saber a quiénes les vamos a ofrecer el producto y de esa manera obtener las órdenes que deseamos para esa campaña. Esa sería la forma tradicional que ya conocemos de venta la segunda forma de venta que tenemos es de trabajando en línea como ustedes saben todas las representantes tenemos una website gratis desde el momento en que se inscribe la representante eh, está activa su tienda esto quiere decir que tenemos un acceso ilimitado para poder llegar a muchas personas en todo el país ahora ¿Cómo funciona? Bueno, primero que nada, cuando nos inscribimos, cuando se inscriben ustedes, hay que editar esa página, hay que poner una foto bonita de ustedes donde estén maquilladas, donde estén eh, bien arreglaritas para que cuando la gente entre a su tienda en línea vean que es una representante que usa los productos y que es alguien a la que se le puede hacer preguntas de belleza. Primero que nada es eso, editar su página con su número de teléfono, con una foto preciosa de ustedes y con un mensaje personalizado que haga sentir bienvenida a la persona que entre a su, a su tienda en línea. Ahora, número tres, eh, formas de vender va a ser la persona que está acostumbrada a comprar a precio de mayoreo para salir a vender. Ahora, mucho ojo con esta manera de vender porque cuando se acostumbra a comprar por mayoreo, tenemos que tener clara eh, lo siguiente, eh, cuántas veces vamos a salir a vender, cuántas veces por día de semana vamos a salir a vender, cuánto se desea obtener de esa compra que se ha hecho, ¿verdad? ¿A dónde lo voy a ir a vender? Porque recuerden, hay que tener una estrategia de venta. Cuando uno compra por montones, o sea, por mayoreo para salir a vender, la, la disciplina de venta debe ser mucho más fuerte que cuando nosotros agarramos un catálogo y lo mostramos. Cuando nosotros salimos a vender, número uno, organizar bien los productos por categoría. Número dos, saber bien los precios para no equivocarnos a la hora de que estamos ofreciéndolo Número tres, nunca dar eh, más barato el producto de lo que sale en los libros, porque eh, eso hace que se crea una contradicción en cuanto a los precios del catálogo con los precios que usted está dando. Entonces, cuando eso sucede, eh, que si usted compra por mayoreo, por favor, eh, haga su listita, ¿verdad? De cuánto usted desea. Número uno, cuánto se desea obtener de esa venta. Número dos, cuánto cuesta cada producto. Número tres, eh, trabajar en base a los precios que, que están vigentes. Acuérdense, trabajamos con tres campañas y de esa manera que ustedes tienen que manejar la venta al comprar por mayoreo y salir a vender. Ahora, las que hacen eso eh, están acostumbradas a que hay mucha clientela que les pide fiado y pues lo, lo pagan o lo, o lo recogen cada 15 días. Mucho ojo con esa actividad, con esa forma de trabajar porque eh, no la aconsejo, no se las aconsejo absolutamente a nadie porque la ganancia no va a ser como lo que usted espera obtener. Así que tres maneras de vender en línea, de forma tradicional y de comprar por mayoreo para salir a vender. Ahora, cuando les digo esto, hay que tener claro, si usted compra por mayoría para salir a vender, hay que escoger un lugar donde usted va a salir a vender. Si es puerta por puerta, si es un lugar en específico en la comunidad donde usted vive, este, si es este, en su iglesia, tal vez hacen actividades de venta, pero siempre hay que tener una estrategia para no quedarnos con ese producto porque muchas representantes cuando comienza a vender se, se emocionan. Eh, comienza a comprar aunque no le hayan pedido y este después se frustra porque se llena de inventario, el cual es bien difícil si no hay una estrategia de venta, ¿verdad? Se hace difícil de, de, de sacar si no, no tenemos bien claro a dónde ni con quién vamos a vender ese producto. Así que y eh, cuando nos vemos en, esa, en ese momento... Eh, va a ser frustrante que usted comience a liquidar ese, ese, ese inventario al primero que venga a como le quiera pagar no hagan eso si, si lo van a hacer hay que tener claro una estrategia para que usted esté eh, feliz con este programa de ventas verdad ahora cuando usted eh, está trabajando de, de cualquiera de esas tres maneras que he mencionado sin que usted eh, lo sepa estaría trabajando para formar parte de un club exclusivo de la representante que se llama Club del Presidente. Es posible que ustedes hayan visto este folletito, ¿verdad? Eh, es posible de que ustedes hayan escuchado de otras compañeras, o es posible de que ustedes hayan sido curiosas de entrar a su... A su eh, Página de Avon y hacer clic donde dice premios y reconocimiento. Si no lo han hecho, las invito porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que es trabajar con Avon, cómo se ganan los premios con Avon y de esa manera ustedes van a ponerle más empeño a este trabajo porque Avon no es solo venta, Avon es un trabajo al menos yo así lo considero, es un trabajo que genera un ingreso igual o comparable al ingreso tradicional que nosotras tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, con Avon hay varios niveles de venta, ustedes poco a poco van a ir leyendo, ¿verdad? Con Avon ustedes pueden ganar viajes gratis premios eh, eh, exclusivos de la compañía, dependiendo en la categoría que se va trabajando, si es en ventas, si es en liderazgo o si son combinadas. También van a recibir en el trayecto, van a recibir puntos que ustedes van a poder ir canjeando por electro electrónicos, ¿verdad? este Como estos que están viendo acá. O por tarjetas eh, que tal vez ocupan para ir a los restaurantes o tal vez para eh, viajes que ustedes necesiten. Entonces, todo esto ustedes lo van a encontrar de una manera más amplia, más clara en su página de Avon en premios y reconocimientos. Ahora, en el, en el trayecto de, de, de trabajar con Avon con ventas eh, durante todo un año, ustedes van a ir... Eh, incrementando sus ganancias, aumentando las ventas y de esa manera van a ser premiados ustedes en muchas categorías. Eh, al final del año, Este usted va a ver hasta qué nivel de venta llegó, pero si usted lo va monitoreando desde un principio, va a ser mucho más fácil y va a ser más emocionante los premios que usted va a estar recibiendo. Estas estatuas las dan por diferentes categorías, por excelencia en reclutamiento, por incremento de venta. la dan este, también por ascender a otro nivel de liderazgo o otro nivel de venta. Hay viajes pagados por Avon. Este año el viaje es a Maui. Yo lo he estado trabajando de una manera personal. Entonces se puede trabajar de una manera ventas personales y se puede trabajar combinado con liderazgo, así que a las que les gusta la venta las invito a que hagamos un plan donde usted se sienta cómoda y usted misma se ponga una meta de cuánto va a vender, pero mucho ojo, no es cuánto va a vender, es cuánto usted quiere ganar por campaña o por pedido, ¿verdad? Recuerden que uno cuando se... se se inscribe en un negocio no es para competir con nadie, no es para este, eh, solamente pasar el tiempo o crear un, eh, una actividad extra, no. Nosotras cuando nos inscribimos trabajamos para generar ganancias, por la misma razón de que debe haber una manera más ordenada para que nosotros trabajemos menos y ganemos mucho más. Ahora, en el trayecto también, si, como les digo, si lo vamos combinando con liderazgo, en todo un año de Avon, hay eh, premios, eh, le dan su pin exclusivo cuando asciende de nivel. Como pueden ver acá. Eh, son eh, unos pin exclusivos que eso lo acredita usted en cierto nivel de liderazgo, más las ventas que ha tenido. Ahora, ¿a dónde y cómo le dan todos estos premios? Así que por favor, emocionese porque cuando usted llega a formar parte de este Club del Presidente, hay una celebración exclusiva para la representante que logra llegar a una meta establecida en el año. Ahora, usted posiblemente se podrá estar preguntando de qué meta me está hablando o cuáles son los números o cuánto hay que vender en un año para ganar todo eso. Bueno, para comenzar, eh, eh, vamos a trabajar con un nivel bajito donde nos podamos entender y que sea fácil para usted llegar. Vamos a hablar del club del presidente. Ese es el primer el primer nivel para pertenecer a ese exclusivo grupo de representantes exitosas. Número uno, hay que vender 10 mil dólares al año. Entonces usted me va a decir, wow, 10 mil dólares al año, ¿cómo los voy a vender? Fácil, simplemente hay que tener una estrategia de cómo se va a, a trabajar. Por ejemplo, si usted se acostumbra a vender 500 dólares por campaña, eso le va a generar a usted de ingreso, 200 dólares. Ahora, si usted hace dos campañas de 500, o sea, 500 más 500 son 1,000, entonces usted su ganancia en ese mes van a ser 400 dólares. Ahora, vamos a multiplicar, vamos a jugar, usted haga sus números en el aire o en papel para que de esa manera sepa eh, el plan que se va a trabajar. Si usted hace pedidos de 500 y lo multiplica por 26 campañas, eh, eso le va a generar una venta o sea un volumen al final del año de 13 mil dólares entonces usted va a decir wow vendí 13 mil dólares en un año y no lo van a poder creer ahora si traducimos eso en ganancia para ustedes estarían generando entre 4 mil 800 dólares o 5 mil 200 dólares al año solamente de ventas trabajando de, 200, de, de 500 dólares en venta y 200 dólares de ganancia que se genera cada quincena así que Hagamos planes, si usted paga su renta de un apartamento, si usted paga un cuarto en un lugar donde vive, si usted paga una casa, hay que trabajar en base a los números que usted necesita cubrir. Si usted tiene una renta de mil dólares al mes, acuérdense que la renta se paga al mes, entonces nosotros vamos a decir, bueno, yo voy a vender eh, con Avon 500 dólares, por quincena voy a ganar 200 si multiplico 200 por 2 que son dos quincenas son 400 entonces quiere decir que solo voy a ocupar 600 para pagar mi renta esa podría ser un ejemplo ahora más vendió más ganó suponga que en vez de, de 500 dólares vendió mil dólares si vendió mil dólares su ganancia son 400 dólares por quincena eso es equivalente a 800 dólares que le genera cash, que viene de ingreso para cubrir su renta. Entonces, ¿cuánto usted estaría buscando para su renta? Solo son 200 dólares. Entonces, trabajando con Avon no es pasar el tiempo. Trabajar con Avon es sab saber calcular qué es lo que usted quiere, y qué espera, porque cuando uno ingresa a una compañía, debe tener claro para qué voy a ocupar ese dinero, ¿verdad? Porque, como les digo, hay remesas familiares está la renta, podría ser el pago de un carro, imagínense, usted dice, pues yo no tengo carro para salir a vender, pues pónganse una meta, saque su carrito y haga la letra de pago vendiendo Avon, esa podría ser una táctica. Ahora, son 26 campañas, 26 campañas de a 500 dólares, pero les puedo asegurar que se puede hacer rápido llegar, se puede hacer en 26 campañas, en 12 campañas, o en una campaña, así que en 12 campañas eh, habría que vender un promedio más o menos de 800 dólares por campaña, eso les generaría un ingreso más o menos de 833.33 eh, de, de ganancia, ¿verdad?, eh, una venta de 800. Ahora, si lo multiplicamos esos 800 dólares por 12 campañas que son equivalentes a 6 meses, usted prácticamente estaría llegando a lo que es el club de presidente. Y si doblamos esa actividad, quiere decir que al año usted tendría 20,800 dólares de venta. Imagínense, ¡guau! Wow. O sea, la, usted tiene la gran oportunidad de trabajar al ritmo que quiera y ganar cuanto quiera. Entonces, aquí lo que se necesita es que tenga pasión por lo que hace, disciplina y sobre todo un plan de trabajo. Así que, chicas, yo las invito a que hagamos números, a que hagamos un plan de trabajo, porque ustedes saben de que eh, trabajar en un negocio eh, requiere que le pongan atención que sepan sacar las cuentas de dónde se está perdiendo, de dónde se está ganando, qué es lo que me está funcionando, o sea, todo eso, ¿verdad? Ahora, se puede hacer en una sola campaña, entonces ustedes me van a preguntar cómo puedo llegar yo a vender, este. ahora sí que 10 mil dólares en una campaña. Bueno, ahí es donde entra eh, la, la forma de vender, comprar para salir a vender. Como les digo, ahí depende si quieren vender en línea, si quieren vender de la forma tradicional agarrando pedido o de comprar por mayoreo y salir a vender. Ahora. Hay, hay super hay super estrellas que son unas super vendedoras si sí lo hay este ahora a mí me tomaría un poquito de tiempo hacerlo en una, en una campaña porque habría que organizarme económicamente se puede hacer en una campaña y esto significa que a precio de costo en 10 mil dólares en volumen serían seis mil dólares a pagar. 600 dólares en, en tax, más los 16 de envío. Entonces, nosotras estaríamos pagándole a Avon 6,616 dólares en una, en una campaña. O sea, en ese momento, los beneficios serían que usted a partir de llegar al Club del Presidente va a gozar del 50% nivel de ganancia en una orden, en una futura orden que ya usted empiece a hacer, de eh, 1,500 Quiere 1575, quiere decir que serían 775 para usted, 775 para la compañía. Entonces, de esa manera usted le va a tomar un un, un este un giro, va a tomar eso, una eh, el sabor va a ser diferente a, a este tipo de de trabajo porque usted le va a gustar lo que está haciendo porque está ganando imagínese que una orden de 1575 su ganancia sean de 700 dólares o 775 multiplicado por dos wow usted pagaría una renta de 1500 dólares entonces por eso les digo se, es un pro, es un proceso y el llegar a pertenecer al club del presidente por eso les digo si se trabaja de una manera ordenada se llega a en 12 campañas que son 6 meses o en 26 campañas que es un año, entonces eh, de esa manera yo les puedo decir que trabajando de tres maneras o, agarrando pedido de las clientas eh, tradicionales comprando para salir a vender y promoviendo fuerte lo que es su tienda en línea, es más fácil de que nosotros podamos comprender y, y retener más la clientela y mucho más incrementar la ganancia, verdad? Ahora, materiales que no deben faltar a la hora de, de que usted va a promover en grande este negocio para agarrar pedidos o para o para ver este, qué es lo que va a comprar para salir a vender. Número uno, catálogo regular de la campaña, especiales de la campaña, liquidaciones de la campaña y sobre todo el demo, porque si no estamos documentados con lo que viene en un futuro o si no estamos documentados con eh, lo que está actualmente, pues difícilmente podemos recomendar ofertas a la clientela. Ahora, mucho ojo porque de vez en cuando la compañía saca este tipo de flyers donde se compra este todo este producto, tres piezas de producto por $10 dólares. Pero si usted tiene el 50%, todo este producto sale por 5 dólares. Así que por esa razón es que hay que ver y hay que trabajar... Eh, ...para llegar rápido al Club del Presidente... ...entonces, como les digo... ...recapitulando todo esto... este ...simple y sencillamente es tener un plan de trabajo... ...tener disciplina y sobre todo... ...que nos guste lo que estamos haciendo... ...porque si lo hacemos solo por pasar el tiempo... ...pues difícilmente vamos a poder... Pues, ...obtener las ganancias que se esperan... ...ahora, también no dejen, no dejen este, pasar la oportunidad... ...de comprar eh, sus eh, muestrecitas de perfume porque si no muestra, no se vende, y si no se vende, no se gana. Así que yo les digo, eh, en mis principios, cuando yo comencé a vender Eibon, eh, tenía mi niña chiquitita, entonces yo lo que hacía es, eh, ponía todo el producto, en el lo arreglaba bien bonito en el baúl de mi carro, entonces eh, hacía mi, mi, mi, mi día de salir a vender, mi niña me acompañaba, y yo salía a vender, entonces de esa manera, al mismo tiempo de vender, de esa misma manera yo eh, comencé a reclutar personas, entonces si usted me dice que usted no conoce a nadie y que por eso no recluta personas, esa no es excusa o pretexto para no hacer su, su equipo, porque dependiendo eh, la seriedad con la que se tome el negocio, cualquier negocio que sea, este, dependiendo de eso, es son los resultados, entonces yo les digo, número uno, como les digo, disciplina, que le guste lo que haga y sobre todo que le tenga fe a lo que usted hace no importa cuál sea la táctica que se usa porque este realmente eh, es bien importante saber qué es lo que uno quiere o qué va a hacer con el negocio con el, con el negocio o el ingreso que usted espera obtener de su negocio verdad como les digo cada una de ustedes han de eh, han de comprar para salir a vender Uh, otras van a agarrar eh, pedidos de los eh, clientes y otras solo van a hacerlo eh, de una manera más, más avanzada que sería por internet. Ahora, yo no soy muy buena por internet, pero eh, estoy aprendiendo y esa es otra manera de uno ir a hacer creciendo su negocio de irse actualizando con lo nuevo con la tecnología porque eh, hay veces que si que si nosotros compramos para salir a vender a veces el clima no está bueno hay veces este, estamos enfermitas y no podemos entonces siempre hay algo entonces siempre hay que tener un plan b hay que promover mucho la tienda en línea hay que promover mucho los especiales este de varias maneras está el WhatsApp está Messenger está Instagram está Facebook está bueno de muchas maneras verdad hasta en los hasta los mensajes tradicionales de su teléfono, usted le toma la foto un especial y se lo manda a sus amigas. Ahora, depende de la disciplina que se, que se le ponga eso, así van a ser los resultados. Se puede hacer una vez y no hay resultado y ya no lo sigue haciendo, entonces eso no es tener disciplina. Así que como les digo, todo funciona en la medida de que se le ponga interés y que usted se le ponga este sobre todo amor porque cuando uno ama lo que hace así ven los resultados así que chicas si no tienen este eh, este folletín este yo se lo digo búsquenlo allí en su en su tienda, en su perdón, en, sí, en su cuenta Avon, en la sección premios y reconocimientos eh, lo pueden eh, bajar, lo pueden este, guardar en su teléfono o simple y sencillamente ustedes ordenan el paquete de cinco, este también está en los auxiliares para la representante, así que todas estas señoras que ustedes ven acá, todas esas señoras son trabajan fuertemente su negocio, todas ellas eh, venden al igual que yo, al igual que ustedes eh, todas ellas también disfrutan de los reconocimientos, pero eso sí, es porque tienen un plan de acción, un plan de trabajo para ver los resultados que se esperan. Así que muchachas, eso es lo que les tengo para el día de ahora. este Muchas gracias siempre por conectarse. A los mensajitos que me mandan en privado también muchas gracias, ¿verdad? este Y sobre todo equipo, las que están cerquita de llegar las que ya tienen 6 mil o 7 mil dólares vendidos en el año, hay que apresurarse, por favor, porque eh, si no se apuran y, ya, y, y han reclutado y han este, avanzado de nivel en lo que va del año, no me les van a dar los trofeos. Y créanme que se siente muy emocionante subir al estrado, que llamen su nombre y que les premien el trabajo, el esfuerzo y sobre todo este, que ustedes lleven... Eh, como mostrarle a sus a su familia que ustedes están haciendo en grande este negocio este acuérdense que eh, la mayor expectativa que uno tiene o la persona que espera mucho más de nosotros está ahí en la casa en este caso son los niños imagínense que usted por venta viaje y eh, pueda llevar a su hijo o a su esposo a un viaje por a través de sus ventas eso es eh, no tiene descripción la emoción porque eh, vamos a verlo así en un trabajo tradicional un trabajo regular, hay que pedir permiso. En Avon, usted es su propia jefa, y usted se gana el viaje, usted solo hace maletas y se va. Entonces, como les digo, eh, es bien fácil trabajar con Avon, pero hay que hacer un plan. Entonces, a todas mis chicas, las que están cerquita de llegar al Club del Presidente, eh, por favor, pues hagan lo posible de, de que eso suceda para que ustedes puedan demostrarse a sí mismas que sí son capaces de eso y muchísimo más, ¿verdad? Porque todas tienen un talento indescriptible. Lo que pasa es que no lo han descubierto. Así que eh, yo sé cuál es su talento pero ustedes no lo han descubierto, entonces falta eso, póngale un poquito más de interés y lo van a, lo van a, a descubrir, y se van a quedar asombradas de lo, de lo impresionante que son ustedes como persona y como vendedora, porque ustedes no solo son vendedoras, ¿verdad? Entonces, eh, muchachas, eh, otra cosa que antes de que se me olvide, por favor, eh, he estado publicando una que otra eh, que ha llegado al Club de Presidente, pero les quiero pedir por favor que a su a las miembros de su equipo que lo vayan logrando por favor felicítenla háganle sentir lo importante que son porque este no es lo mismo llamarle y decirle felicidades que todo el mundo vea y celebre lo que han acumulado durante todo un año verdad acuérdense que la celebración ya viene así que este es bien importante que ustedes eh, Celebren a sus muchachas, que las hagan sentir que son parte de esta gran familia y sobre todo usted se va a sentir bien porque ellas van a continuar mucho más alegres este negocio, ¿verdad? Recuerde que somos muy apegadas a los estímulos, así que eh, es bueno, eh, todo buen profesor tiene que premiar a su buen alumno y todo buen profesor celebra el esfuerzo de aquel alumno que está intentándolo, ¿verdad? Así que eso es lo más le quería pedir, por favor eh, saluden a sus chicas, este... Eh, celebrenla, eh, posteen sus, sus éxitos, ¿verdad? porque los éxitos de ellas son los éxitos de nosotros y bueno, así que en la otra semana vamos a tener otro temita no tan largo para no cansarlas así que les agradezco a todas que se hayan conectado y si quieren ver eh, más videos también están en la página de YouTube para el videos de entrenamiento nada más no olviden suscribirse para que hagamos más grande la comunidad hispana ¿okay? muchas gracias a todas